Un adiós se llevó los años más felices de mi vida, dejándome la alma triste y fría. Un tema de Monica Navarro que me da grandes recuerdos.